Quería dejar pasar, gracias por todos los comentarios, este tweet. Eh, esta gráfica muestra el día que llega la periodista Reina a Barcelona en este programa de acogida para periodistas refugiados que, que han vivido violencia en México, que, que la viven. Es un programa de protección del gobierno de la ciudad de Barcelona. Y en esta gráfica de ese primer día vemos un impresionante ataque de bots eh, que no solamente atacaron a la cuenta de Reina, sino también a la cuenta del de, Ayuntamiento de Barcelona. Entonces, estos bots fanáticos de la 4T se están volviendo internacionales, que pues, atacaron al Ayuntamiento de Barcelona. Entonces, tenemos esta cuenta de suita Carpio, Consuelo Valero, de revente 4T. Y lo que me impresiona es que no solamente le traen marca personal a Reina, sino a quien la menciona, el... el yo la verdad en esta cuenta personal no tengo tantas este, interacciones, pero me llovieron comentarios, comentarios y comentarios. Generalmente todo lo publico en lo que sigue. O sea acá. Este. Y, y es una señal de que le traen marca personal, ¿no? A Reina ID. O sea, es. Le traen consigna de, de monitorearla y seguirla. Y, y no, y no me quedé aquí. Aquí, este. Les estoy diciendo que vamos a documentar día con día estos ataques a Reina Mientras esté en Barcelona Y lo que les voy a mostrar a continuación Es justamente el acumulado ¿no? Aquí está eh, el ataque de estas cuentas 4T Esto que ven aquí Esta mancha color eh, rosa pues Son cuentas fanáticas de la 4T, de ahí de la Benito Juárez, algunos los, los relacionan con Martí Batres, otros con, con algunos diputados, este, yo, yo quiero ser claro que no, que no hay pruebas ¿no? de que sean de la presidencia de la república, así como en su momento los Peñabots no había pruebas que, había, que eran ordenados por Peña Nieto, pero bien que eh, al igual que los Peñabots defendían a, a Peña Nieto y atacaban a sus detractores y al igual en esta ocasión pues defienden a quien critica a López Obrador y atacan a quien critica a López Obrador y se han ensañado particularmente con mujeres eh, esta enorme mancha son todos los ataques coordinados, coordinado quiere decir que se ponen de acuerdo en atacar y vean eh, el tamaño de este ataque Va dirigido a un tweet que ponen en, en el gobierno de Barcelona eh, Pues dándole la bienvenida a Reina ID Y pues esto es bastante deleznable Vamos a ver algunos tweets Por ejemplo de esta cuenta Piojo22E Pues se dedica a burlarse del aspecto físico de Reina Saca este video fake ¿no? de... Diciendo que es Reina Llegando a Barcelona Una cosa bastante patética Y aquí por ejemplo eh, Es tan grande su cuenta aquí Porque tiene tantos retweets O sea, el, el tamaño, estos hilos que ven aquí Es el número de retweets Que son 200 y tantos Y 740 me gusta Dice cuántos días más Creen que pasen para que regrese Reina A la mañanera diciendo Tengo mucho miedo, no me van a callar esto, esto no es un troleo divertido, esto no es una broma, esto no es, este, digamos, un comentario de libertad de expresión. Esto es un ataque coordinado, porque al menos aquí estamos viendo unas cuantas... Bueno, aquí ya conté, son 300 cuentas, se los voy a mostrar, para que vean las pruebas. Este... Son cuentas que además tienen cero seguidores. Eh, cero seguidores, un seguidor, tres seguidores, cuatro seguidores, cinco seguidores. Y todas están atacando a, a, este, a Reina. Y no solamente la atacan. Aquí vemos esta cuenta de numeritos. ¿no? Vamos a, a verificar para que ustedes vean pues, cómo son bots de libro, una cuenta con 7 seguidores, se unió apenas, de reciente creación, este, aquí, pues haciendo pura propaganda, esas cuentas, están amplificando, lo que la cuenta Piojo 22 está diciendo acerca de, de Reina, y otra de las cuentas que destaca, es la del, autodenominado periodista yo soy pedrero que más bien son aplaudidores la verdad eh, donde dice confirma Vilchis la persona que está encargada Ana Elizabeth García Vilchis quien lleva la sección de quiénes quieren las mentiras en las mañaneras que la periodista Reina Ide se encuentra becada en Barcelona a través de una ONG y no por una fantasiosa persecución ni actos de censura, eh, una Información totalmente inexacta, el programa de acogida a periodistas en riesgo de, de la ciudad de Barcelona es justamente para personas que están sufriendo una condición de persecución se hace una investigación, se lleva todo un proceso este, lo sé bastante bien porque yo fui el primer periodista que fue refugiado eh, justamente en el sexenio de Peña Nieto y también hubo las mismas reacciones eh, y no, no, no, no puedo dejar pasar porque sé lo que se siente huir del país y estar bajo el ataque, y en este caso de fanáticos. En mi caso pues eran los Peñabots, que eran bots pagados, ¿no? que tenían un poco más de control. Pero en el caso de los Amlobots, eh, estos fanáticos, que hay que preguntar quién está detrás de ellos, quién, quién financia sus ataques, quién les ordena señalar a, a blancos como reina... Este, pues van un paso más allá porque van a destruir la vida de la, de la persona. Aquí este señor Manuel Pedrero, perdonen ustedes, pero yo no le puedo este, decir el periodista, tiene mil y tantos retweets y es la razón por la cual este, está eh, aquí con este nivel de interacciones, en esta mancha color naranja, justamente mencionando a la señora Vilchis. Y bueno, esto ya es el acumulado de varios días de, de ataques a la periodista Reina ID, que desde ya tiene toda la solidaridad. Vamos a seguir documentando. Miren, aquí hay una cuenta clásica de bots, esta de Romina, con numeritos. El, el, las, las cuentas con numeritos son este son un clásico en los bots. Aquí encontré 300 y tantas 30 cuentas. Miren, aquí tiene numeritos. Este también, este de acá... Son cuentas que se compran, que se generan automáticamente Y que se ponen al servicio del mejor postor este, Son cientos de cuentas, esto no es nada barato Cuesta bastante dinero ponerlo en operación Entonces hay que preguntar ¿Quién lleva varios días pagando la operación y el ataque a la periodista Reina Reinaide? Yo creo sinceramente que la 4T no necesita defensores de este tipo yo creo que este es un problema para Morena. Hay que preguntar quién los está financiando. Si vienen del partido Morena, si vienen de, parte de alguna dependencia del gobierno federal, es algo que tiene que ya solucionarse porque un gobierno de izquierda no puede permitirse pues algo que hacía el gobierno del PRI, por ejemplo, o algo que hacía el gobierno de Calderón. Si se tanto se, pregrona, se, se pregona perdón, que... Se ganó con tantos millones de votos, pues no hace falta tener votos que aplaudan, no hace falta tener aplaudidores en la mañanera, con todo respeto. Y la periodista Reina, pues es muy valiente. Se han ido sobre de ella, como se han ido como en contra de Frida de Guerrera, de muchas periodistas que ya no quieren ir a la mañanera, muchas dejaron de ir. Y esta ha sido la tónica eh, en todo el sexenio de, del presidente López Obrador de ataques a mujeres, coordinados, investigan su vida personal, la hacen pública, este, las destruyen su reputación, y eso no puede ser. Entonces este es el primer día del ataque, aquí es el acumulado, y no quería dejarlo pasar porque pues, me, me sorprendí de tantos comentarios, por ejemplo, aquí hay una cuenta, este... Aquí hay varias cuentas que le dicen Revoltosa. Pues más bien se ensañan con, con, con, con Reina y estos ataques los recibe continuamente, continuamente, continuamente. Y aquí esta cuenta de Molotov, pues es una cuenta de las históricas, de las fanáticas de la 4T que pues estos son ataques a la libertad de expresión y deben investigarse como tales. Atacar psicológicamente a una mujer periodista, a varias mujeres periodistas como ha sido durante todo este sexenio, pues es un ataque a la libertad de expresión y no se puede permitir de ninguna forma, yo insisto, la 4T no necesita de tácticas que se usaron en el gobierno de Peña Nieto, yo creo que un gobierno progresista que es el gobierno del pueblo que es el gobierno de la gente desde abajo este, no, no puede tener estos tintes autoritarios ¿para qué? si no hace falta ¿no? entonces ¿qué son estos? ¿son unos cada bien? ¿qué diputado? ¿qué congresista? ¿qué senador? ¿qué funcionario está detrás de estos grupos? ¿quiénes es, quién financian toda esta operación? que es monitorear Seguir, acosar, eh, amenazar, revelar, eh, difundir información falsa. Este, yo también he sido víctima de estos grupos, los conozco bastante bien. Eh, han atacado a un montón de periodistas este, honestos. Y no puede ser que la izquierda permita ataques a periodistas. Creo que si algo ayudado a que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador llegue al poder, ha sido la lucha de muchos periodistas que ahora mismo señalan como enemigos de la 4T cuando realmente les abrieron las puertas. No se puede entender el triunfo de López Obrador sin Carmen Aristegui, y no se puede entender sin Cindy Cacho que está exiliada, ¿no? al igual que Reina, este... Y que México sea el país donde más matan periodistas en el mundo, y muchos de los periodistas que han sido asesinados han recibido ataques de redes como estos, pues se tienen que investigar, porque es, este, es deleznable, no es moral, y no tiene por qué estar ocurriendo esto. Bueno, aquí hasta aquí este breve mensaje. Eh, y muchas gracias por los comentarios, por la difusión. Vamos a seguir analizando todo lo que tenga que ver. Eh, con manipulación de redes y digo para los que dicen que luego me cargo hacia un lado o hacia el otro, pues la verdad yo denuncio todo lo que veo eh, no puedo dejar pasar por ejemplo este tema del Sonora Grill, ¿no? que fue una protesta espontánea pero también por ejemplo pues una guerra sucia que hubo este contra la elección de Morena, ¿no? que, que me acaban de ayudar a compartir ahorita Juan Juan Becerra Costa, periodista este, Aquí está Esto que publicamos hoy en proceso de cómo algunos bots también pues, Amplificaron una guerra social contra Morena al, Concretamente los tweets de la presidenta del área de comunicación del PRI, Paloma Sánchez esta crítica que le hace a Mario Delgado pues es amplificada con bots. ¿no? Pues en todos lados hay bots, lamentablemente. Antes nada más era el PRI, antes nada más era Peña Nieto, pero ahora es una práctica de desnable que se ha convertido en una gran industria, en un gran negocio. Y aquí vemos tristemente pues cómo la izquierda, un gobierno progresista, permite que sus fanáticos estén destruyendo la vida de Reina y que además tenga que ser acogida en, la, en este programa de refugio de la ciudad de Barcelona, que esto ya es un escándalo internacional. Eh, no sé si no dimensionan estas personas quienes la atacan de lo que están haciendo, pero los ojos del mundo están, están muy atentos a, a lo que está pasando con Reina. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la semana.